Antes de que te enseñe el gameplay con la nueva carta y la nueva arena, necesito que pongas cuantos comentarios puedas y que des todos los likes que puedas. Necesito que tú que estás viendo este vídeo des... Cuantos likes puedas y pongas muchísimos comentarios, da igual lo que pongas, como por ejemplo nueva carta, nueva arena, cualquier cosa. Y comparte este vídeo con todos tus amigos, porque básicamente este es un vídeo que es bastante increíble. Muy buenas noches chavales, yo soy Basics y hoy continúa la serie que gusta tanto de ver como nuevas cartas, nuevas arenas y cosas que están hechas por diseñadores pero que son tan buenas que deberían de ser añadidas dentro de de Clash Royale, simplemente decir una cosa antes de empezar Y es que este domingo se va a dar el ganador de 1200 gemas Y para participar en este sorteo tienes que hacer lo que está en pantalla Dar like, estar suscrito y ya sabes, es básicamente lo que está en pantalla Nuevo tráiler de nueva carta y de una nueva arena Esto básicamente, repetir que es un fanart ...que no es algo que vaya a salir en Clash Royale, pero que a vosotros os gusta bastante ver cosas nuevas y que, oye, pues pueden quedar bastante chulo en Clash Royale. Vale, nada más empezar, vemos por aquí de fondo Clash Royale, y ahora pone, introduciendo una nueva arena, chicos, esta arena, os adelanto, que es lo que va a poner ahora mismo... Que es la arena de la mazmorra. Es la nueva arena mazmorra. El pedazo de fanar que se ha currado Sardar. Como veis, tiene un montón de torres, oro, copas, gemas. Que ahora después veremos en detalle. Ahora tenemos cómo sería la arena dentro de Clash Royale. En donde sería el apartado de arenas. Que esta arena sería la arena 12. Y aquí vemos una nueva carta que se desbloquearía en esta arena. Es una nueva carta legendaria. Y ahora chicos, vais a ver cómo se llama y lo que hace. Esta carta, pues, la verdad es que es Tochísima, es como si fuera un Faraón con un escudo y se llama El reflector, que básicamente Lo que hace es avanzar hasta que Se encuentra una tropa, una torre Y como que reflecta o devuelve El daño que recibe, el 50% Del daño que, le, que recibe Que le dan, pues básicamente Lo devuelve, que sería como su Forma de ataque, y aquí básicamente Tenemos a la izquierda la nueva carta Su funcionamiento y a la derecha La nueva arena, o sea, una Ideas tochísimas Vale, la nueva arena, la mazmorra Básicamente nos da la idea De algo que estuviera bajo tierra Con varias torres, con tumbas Como las que tenemos en la arena Selvática, almacenes de oro como tenemos En Clash of Clans, copas de oro De hecho muchísimas copas Alguna que otra gema y la verdad Es que Sardar se ha tenido que tomar Su tiempo para hacer todo esto, porque es que la iluminación y todos los detalles está muy, muy chulo. Después, chicos, nos enseña básicamente cómo sería la arena en el diseño general de las arenas. Y justo cuando nos vamos al apartado de las arenas, vemos que debajo de esta tenemos una nueva carta. Esta carta como podemos ver es una carta legendaria que la verdad es que dentro de la arena tiene como un aspecto de un faraón con un escudo gigante azul y que devuelve el 50% del daño que recibe hacia las torres. Porque lógicamente esta carta no puede ser inmortal, de alguna manera se la tendría que matar, una pasada la verdad Estos conceptos de Sardar, porque es que Siempre quiero traeros sus nuevos Conceptos, porque a mí me encantan Pienso que podrían quedar bastante bien En Clash Royale y básicamente A vosotros os suelen gustar Así que venga chicos, vamos a jugar Una partida con este mazo que llevamos De hecho vamos a mejorar el Verdug Que ya lo tenemos por aquí para mejorar Y vamos a echar una partida, nos dan 200 de experiencia, vamos a jugar ahora 2 contra 2, porque la verdad Es que para completar ese hueco Libri, pues nos va a venir bastante Bien, lógicamente si ganamos Vale, eh... Vamos a empezar yo creo que por aquí con el PK. De hecho, podríamos tirar un verdugo por aquí. Perfecto. Tenemos esas arqueras que nos van a ayudar. Pero bueno, con nuestro verdugo, pues oye, bastante bien. Vamos a tirar un mortero por aquí para que nos ayude contra ese PK. Y eh, tenemos por ahí un leñador. Vale, lo que podríamos tirar es un caballero por aquí para ayudar a ese verdugo. Porque ese gigante, lógicamente, va a morir. Y tenemos ese PK. Que ese PK eh, deberíamos tirar unas flechas. Vale, el compañero tiene esqueletillos. Perfecto. Así que venga. Eh, tiene dragón infernal. Un dragón infernal, la verdad es que... No sé cómo lo podemos parar ahora mismo, de hecho el compañero tiene unos esbirros que nos van a valer bastante bien para eso que nos viene Vale, perfecto, dragón infernal fuera y nos cargamos a todo lo que nos venía, vale Yo creo que ahora podríamos tirar un tronco, vale, perfecto, nos deja el compañero tirar un tronco Y ahora, esa princesa ya ha caído, vamos a tirar un mortero por aquí, venga, cuando lo tengamos Perfecto, mortero Y ahora ese chispita, por favor, que llegue Perfecto, el chispita se ha llevado a la torre Llega con el verdugo, se carga otra vez Y reventamos, chicos, la torre de la izquierda Queda un minuto 40 de partido O sea, todavía no nos podemos confi eh, confiar que hayamos ganado la partida Así que venga, vamos a tirar eh, Perfecto, ese ejército de esqueletos por ahí Ha venido bastante bien para defender Venga, eh, ahora ese dragón infernal Podríamos tirar un megasbirro por aquí Perfecto y ahora yo creo que con eso nos va a valer para defender, ese mago de hielo pues la verdad es que con las arqueras nos lo vamos a cargar, perfecto, y queda minuto 20 de partida, vale, eh, vamos a tirar tronco por aquí, perfecto, aunque el compañero también ha tirado unas flechas, no pasa absolutamente nada. Y ahora se va a venir el minuto de doble elixir Vale, Peca por aquí detrás o incluso por aquí Sí, vale, el compañero va a tirar el Peca. Yo creo que podrías tirar compañero ese gigante por ahí Perfecto, y yo creo que podríamos tirar mortero por aquí por la derecha Para ir atacando por la derecha Vale, vamos a tirar yo creo que... Vale, eh, montapuerco perfectamente para que vaya atacando Y tenemos ese chispitas leñador, madre mía Esto, esto básicamente es bastante difícil de pararnoslo Porque es que tenemos ese mortero, eso por ahí, vamos a tirar unas flechas, perfecto Y el mortero ya que le está pegando a su torre bastante, bastante bien Vale, vamos a tirar caballero por aquí para que aguante lo máximo posible nuestro mortero Y tenemos su torre a 600 mm, de vida, chicos Vale, yo creo que podríamos tirar... Otro mortero por aquí, perfecto. Y yo creo que eso, chicos, eso es torre. E incluso el Chispitas ya le está dando a la torre central. Fijaros que es que hemos dejado su torre a 2.000 de vida. Yo creo que vamos a tirar un Verdugo por aquí para defender lo último. Y ya por aquí, pues, una flecha o un trunco. Lo que, lo que nos venga mejor. Y chicos, ganamos la partida. La verdad es que ha sido dos torres. Eh, los compañeros no nos han tirado ninguna torre. Así que la verdad, bastante guay. Vale, eh... Nos han dado cofre de plata, perfecto, y completamos una misión Vamos a poner yo creo que el cofre de plata listo para abrir Cofre de corona nos vamos a abrir, a ver qué nos toca Tenemos 544 de oro, tres gemas que no viene nada mal, perfecto Dos cañones... 12 flechas, eh, bárbaros de élite que los tenemos casi casi para subirlos y ahora tendríamos especiales, nos tocaría 8 torres bombarderas vale, por aquí tenemos misiones tenemos de recompensa, gana batallas 2 contra 2 que perfecto, tenemos una carta épica que es el príncipe oscuro, que la verdad es que no lo estoy utilizando para nada y tenemos por aquí otra recompensa que es otra misión gana batallas 1 contra 1, 2 contra 2 o desafíos 10 veces, que bueno oye, está ahí, nos dan 10 gemas y 20 puntos de misiones así que nada chicos, me he dado cuenta de que han metido este desafío de triple elixir Vamos a darle a jugar porque Básicamente las cosas que podemos Conseguir son muy poquitas y eh, Es un desafío pues de estos Rápidos, de triple elixir, vale Creo que aquí no llevamos mazo, perfecto Lo tenemos que elegir Buscando el rival, vale, sí, eh, Llevamos nuestro mazo, llevamos nuestro mazo de siempre Y nos toca, bueno, somos del mismo Nivel, lógicamente, y nos toca contra Atka, así que venga, vamos a tirar P.K. por aquí detrás, tenemos triple elixir La verdad es que con esto nos va a venir bastante bien aunque a lo mejor nos deberíamos de haber hecho un mazo con golem Bueno, no pasa nada eh, Tenemos peca, vamos a tirar unas flechas por aquí, perfecto Ahora tenemos eso por ahí, vamos a tirar caballero por aquí Venga, vamos defendiendo, mega esbirro, esto por aquí, tiramos un tronco, básicamente aquí vamos a tirar un montón de cartas, nos vamos a cebar un montón porque es que tenemos un montón de elixir Vamos a tirar un verdugo por aquí para que defienda eso y el pega pues puede atacar más libremente, tiramos esto por aquí, perfecto, mega esbirro y eh, vamos a tirar un tronco por ejemplo, vale, vamos a tirar flechas por aquí perfecto, y esa contra de la izquierda, la verdad es que no sé cómo nos la va a parar, tenemos por ahí una bruja, perfecto, esos esqueletillos nos los matamos, vamos a tirar otro verdugo para ese cementerio, perfecto, vale, ese mortero ya le está dando por ahí, perfecto, eso, ese peca ya le ha dado a la torre, de hecho, la dejamos a mil de vida, chicos, cuidado, porque tenemos por aquí esto, vale, podríamos tirar un tronco, esto por aquí, vamos a tirar unas flechas, ya de ya, venga, perfecto, Perfecto. Y ahora su torre chicos Fijaros, 300 de vida O sea, básicamente en nada Le tiramos la torre y sería primera torre Para nosotros, vale eh, Vamos a tirar mortero por aquí, vamos a tirar Esto por aquí y cuando tengamos Yo creo que algo por el estilo Para tirar, vamos a tirar yo creo que Un tronco por aquí Perfecto, un megaspirro. Vale, vamos a tirar peca, perfecto Yo creo que eso lo hemos defendido bastante bien Vamos a tirar caballero por aquí Venga, ahora vamos a tirar yo creo que otro verdugo Que nos va a venir bastante bien para esos bárbaros de elite, Si es que el P.K. no se los carga antes Y ahora pues podríamos empezar a atacar un poquito por la derecha Ya que va eso por la izquierda Podemos empezar a atacar por la derecha Venga, ese montapuerco y nuestro Megaspirro Pues la verdad es que yo creo que van a hacer bastante daño Y el rival creo que ya se ha dejado ganar Porque es que ya ha visto lo que le venía Y hemos ganado chicos la partida La verdad es que una partida bastante guay con nuestro mazo Yo pensaba sinceramente que nos iba a reventar con el gol pero no chicos, no ha sido así y hemos ganado la primera partida de este desafío con 3 coronas Así que nada chicos, básicamente ese era el vídeo Espero que te hayan gustado estas nuevas ideas, básicamente simulando como si estuvieran en Clash Royale Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!